tardes. En esta edición les voy a mostrar cómo cuidar el medio ambiente desde mi trabajo. El lugar donde trabajo es un negocio familiar, el cual recibe el nombre de Vulcanizadora Rodríguez. En este taller tenemos como misión darle un buen servicio al cliente. Pero sobre todo y más específico al carro. Cada que se le hace un trabajo al carro, este suelta residuos. Residuos que para el medio ambiente, si no los cuidamos, si no los procesamos, pueden ser muy, muy, muy, muy perjudiciales. Ahora, bueno, por ejemplo, en este caso, cuando se le hace un cambio de aceite, su residuo más notorio es esto lo cual es aceite quemado y un filtro de aceite de metal ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, este lado El filtro de aceite se encarga de limpiar las impurezas del mismo aceite Cuando lo cambiamos todo lo malo se queda almacenado en este cilindro que al final de cuentas es metal ¿Y qué pasa? Al es escurrido y al final de su escurrimiento los otros filtros previamente escurridos pasan también a ser acumulados y reciclados. El aceite, el aceite separado y almacenado en estos galones. Pero ahora, eso no es todo lo que se le puede salir al carro también tenemos cosas como estas cuando se cambia una llanta vieja por una nueva no queda más que una simple llanta de petróleo inservible y también cuando le hicimos el cambio de aceite quedan estos envases de plástico también deben de tener un destino Las yerbas pasan a ser almacenadas. Cada fin de semana llegan a las Los envases vacíos son recolectados en este costal. ¿Qué, pasan, ¿Qué pasarán a ser procesados como plástico? Y bueno, ahora. Les mostraré también lo más importante y lo más contaminante, qué hacemos con el aceite quemado. Como pueden observar, este documento nos lo deja el recolector autorizado por la CEMARNAT, la cual es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En primera instancia tenemos los datos generales del taller, su nombre, su domicilio, su delegación, estado. Luego tenemos qué es lo que se lleva. En este caso, aceite quemado. ¿Cuánto? Una cantidad de 120 litros. Acá abajo, en tercera instancia, tenemos quién es el encargado, con su sello oficial que es Efraín García Méndez. Y último, nos dice qué es lo que hacen con él. Aquí mencionan que el material se recibe en el centro de acopio para ser enviado a destrucción térmica, reciclaje o disposición final. A final de cuentas, esta organización hace lo posible por el medio ambiente. Y nosotros, para ayudarles, hacemos también de nuestra parte recolectando y dándoselos. ¿Por qué es tan importante el reciclaje del aceite quemado? Bueno, pues porque con un litro de aceite quemado se puede llegar a contaminar miles y miles de litros de agua limpia. Por eso es tan importante que no vertamos el aceite ni en el piso, ni en las plantas, ni en la coladera, ni en el drenaje, ni en ningún otro lado. Nosotros debemos de almacenarlo y después la Semarnat se encargará de llevárselo y hacerles su respectivo uso. Ahora bien, no podemos cambiar el mundo de golpe, pero sí podemos cambiar nosotros. Yo les invito a que cada quien cambie, haga el cambio, que empiece con uno mismo. Porque verán pronto que si todos colocamos nuestro granito de arena, pronto terminaremos construyendo una montaña. Bueno, bueno, de mi parte eso es todo. Cuídense mucho y cuidemos el medio ambiente.